Hola, en este vídeo os vamos a enseñar una aplicación que nos permite crear contenidos interactivos como por ejemplo en este caso los temas de la asignatura en los que vemos que podemos crear distinta información interactiva, añadir vídeos, documentos, etc. Nos permitiría también hacer actividades más dinámicas como por ejemplo esta webquest, o actividades más lúdicas como scrape, breakout, etcétera que además luego podemos integrar fácilmente en nuestras aulas virtuales. Aquí por ejemplo pues podemos ver la biografía del profesor, la presentación de la asignatura, el temario de manera un poco más interactiva o incluso ya lo que son los propios temas de nuestros eh, contenidos que vemos que tienen un aspecto pues, mucho más dinámico, lúdico y que nos permiten también agregar esos elementos eh, multimedia pues bien esta aplicación tan genial eh, se llama Geniali es una aplicación que han desarrollado unos chicos cordobeses que están recibiendo muchísimos premios y que espero que os guste la primera vez que accedamos podemos o bien pulsar crea ya tu cuenta gratis o regístrate en este caso pues vamos a crear nuestra cuenta y podríamos utilizar un correo personal o externo o el propio de la universidad desplegando donde pone otros y eligiendo la cuenta Office 365. En este caso, pues, eh, veríamos cuál es nuestra cuenta de la universidad, la marcaríamos, nos pregunta cuál es nuestro sector, pues, en nuestro caso particular, sería educación y educación superior. Lo marcaríamos, pulsaríamos en siguiente y nos dice cuál es nuestro perfil, pues en principio profesor y siguiente. Bueno, en la siguiente pantalla lo que haríamos es aceptar y continuar y eh, nos eh, hace una pequeña presentación sobre lo que es el programa, dándonos la bienvenida y con distintos pasos en los que eh, nos va guiando por los distintos apartados que eh, tiene la, la aplicación. Nosotros vamos a hacer nuestro propio recorrido para verlo con un poquito más de detalle. Si nos fijamos en el menú de la izquierda, arriba del todo en el logotipo, volveríamos siempre a la página principal. En crear Genial y podríamos empezar ya a trabajar con nuestros propios contenidos, pero lo vamos a dejar para un pelín más adelante. Si pulsásemos en mis creaciones las veríamos en la ventana central, que bueno pues de momento como no hemos creado ninguna pues todavía no se ven. Si tuviéramos varias, además de poder navegar por ellas, podríamos buscarlas por el nombre en el recuadro de la esquina superior. Mi marca sería para opciones de pago en las que sustituimos el logotipo de Genial y por el nuestro propio. Y en inspiración es interesante porque podemos ver contenidos que han hecho otros usuarios que nos sirvan pues de, eso, de inspiración. En la parte de abajo del menú de la izquierda vemos un enlace a planes que sería lo mismo que la opción de pasarnos a Premium en la que vemos comparados los planes de pago. Yo os aconsejo que empecéis por eh, la opción gratuita hasta ver si os gusta y le vais a sacar rendimiento. Por supuesto siempre que os pongáis a la parte de educación, puesto que es eh, nuestro sector y después pues diferencias. Con la versión de estudiante tendríamos acceso a 10 plantillas de pago, además de todas las opciones gratuitas, las podríamos descargar para ver sin conexión tanto en HTML como en PDF como en JPG y permitiría también eh, que varias personas colaboraran en la creación de, de ese contenido. Eh, a mí la opción que me parece más interesante para un profesor sería EduPro porque además, bueno, pues eh, aparte de tener acceso a todos los recursos, no solo a 10 plantillas de pago más las gratuitas, pues podríamos organizar en carpetas nuestras creaciones, podríamos eh, tener un enlace privado a nuestros contenidos, eh, poder insertar audio desde nuestro propio equipo. Etc. si volvemos ahora al menú principal si nos fijamos en la parte superior derecha pues veremos una campanita donde nos aparecen principales novedades y si han hecho algún webinar algún curso o si tenemos alguna eh, sugerencia para mejorar la aplicación y el acceso a nuestra cuenta en este caso pues podríamos poner nuestra imagen configurar nuestra cuenta si queremos hacer un tour virtual que nos recuerde los apartados que tiene la aplicación, eh, pulsaríamos sobre este enlace. Y luego, bueno, pues tenemos dos tipos de ayuda. Una que sería un poco pues, la ayuda contextual de los primeros pasos o que ir haciendo eh, según qué es lo que nos interese. Y otra que lo que nos permitiría es acceder a lo que llaman Academy. Y además pues tendría algunos mini cursos y demás para eh, sacarle rendimiento. Pues aquí por ejemplo veríamos algunas píldoras formativas. Y un catálogo de distintos cursos. Si volvemos otra vez a eh, nuestra cuenta, pues podríamos también cambiar el idioma o desconectar nuestra cuenta. Por último ya nos queda en la parte inferior derecha una lupita en la que podríamos o bien buscar ayuda o bien tener un chat con una persona de soporte para que responda a nuestras dudas. Y bueno, pues ya sin más, vamos por fin a crear nuestra primera obra. Entonces, para ello, en el menú de la izquierda pulsaremos en Crear Genial. ¿Qué es lo primero que vemos? Bien, podríamos buscar una plantilla, Pues, por ejemplo, si quisiéramos crear un DAFO, podríamos pulsar que busque sobre DAFO y nos hace algunas eh, sugerencias de plantilla. Si quisiéramos, por ejemplo, un tablero Kanban para organizar nuestro trabajo en grupo, pues, también nos aparecen distintos y por ejemplo horarios, nos permitiría buscar distintas plantillas, pero bueno además de eso nosotros vamos a ver cómo clasifica la propia aplicación las presentaciones, podríamos dar a volver, que nos va a aparecer eso que teníamos en el menú de la izquierda de manera más gráfica en el centro y bueno pues podríamos ver distintas plantillas para presentaciones, vemos que aquí esto que había en la ventana central se nos ha colocado ya en el menú de la izquierda. Podríamos ver, por ejemplo, plantillas de dosieres e informes. Muy recomendable para nosotros, Learning Experience, en el que pues, podemos ver actividades interactivas. Pues como por ejemplo, si pulsásemos en esta para previsualizarla, daríamos a empezar. Y veríamos que aquí podríamos colocar nuestras preguntas en función de si se marcase la respuesta correcta podríamos llegar a esta plantilla o si, por ejemplo, pulsásemos la respuesta incorrecta a esta otra. Y bueno, pues nosotros iríamos personalizándola. Dentro de Lean Experience también podemos acceder a otro tipo de plantillas como son los módulos didácticos, que son muy interesantes para crear pues lo que son nuestros propios temas. ¿no? Pues en este caso, si quisiéramos previsualizar esta, veremos que eh, solemos comenzar con un índice con los distintos apartados que puede tener una unidad didáctica, desde los objetivos, los propios temas, preguntas de repaso, la bibliografía, etc. Tendríamos también plantillas dedicadas a gamificación, pues que en este caso pues también podríamos tener distintos tipos de plantillas de juegos, como vemos por aquí. Y muy interesantes también pues, eh, plantillas con tableros o plantillas de escape rooms o breakouts. También tendríamos la posibilidad de añadir imágenes interactivas que sería muy interesante, pues para asignaturas como biología, eh, geografía, etc. Plantillas con infografías tanto horizontales, en las que por ejemplo podemos tener también procesos temporales, listas mapas, etcétera, o infografías verticales, que es un poco, pues, como entendemos más casi que sean las infografías, podemos tener también guías en las que podríamos añadir nuestra guía del curso, calendarios, presentación del propio profesor, etcétera, videopresentaciones, que son un poco como las presentaciones que se ven en el primer apartado, lo único que las eh, diapositivas van avanzando eh, por sí solas, pero si quisiéramos podríamos configurarlo como una presentación normal. Igualmente las presentaciones normales también como veremos más adelante se pueden convertir en video presentaciones. Un poco para darnos a conocer o para dar a conocer nuestras redes sociales tendríamos el apartado de personal branding. En social tendríamos también eh, distintas plantillas para colocar en nuestras redes sociales, por ejemplo con, eh, para publicaciones tanto horizontales, cuadradas, verticales, etcétera, o en blanco si lo que quisiéramos es partir de una presentación que no tenga nada y configurarla desde cero y bueno pues con esto más o menos hemos visto ya los principales apartados que, que tiene esta aplicación en los siguientes vídeos lo que veremos ya es cómo crear nuestras propias presentaciones. Muchas gracias.